Señor cuando menos lo esperaba Y Él me miró con ojos de misericordia Clamé a Él, ten piedad de mi alma Y Él me enseñó todas sus heridas Dije Señor, quédate a mi lado Y Él respondió, con mi sangre te he comprado. Y al señor cuando menos lo esperaba y él me miró con ojos de misericordia clamé a Salvo Compañía. Si has fallado, confiesate y apartate de tu pecado. Que él me salvó y oh, oh, oh. al Señor, cuando menos lo esperaba, él me miró, y él me miró con ojos de misericordia. Clamé a él en piedad. Él me enseñó Todas sus heridas Le dije Señor Quédate a mi lado el mesa